¿De qué nos sirve tener un nuevo gadget, un outfit diferente o incluso cambiar de pareja? Lo que verdaderamente nos interesa es tener nueva música nueva música lunes a viernes una de la tarde extra tv este es un llamado a todos los k Poppers de latinoamérica para que se unan al lugar donde suenan más fuertes sus idols Lunes a viernes, 2.30 de la tarde. Exa TV. Exa.TV. Nueva imagen, nueva web. Ahora sí, los programas completitos en línea. Videos top, música en vivo, versiones exclusivas. Completitos. Contenido extra, podcast, más promos exclusivas, más boletos gratis. Síguele la pista a tus influencers favoritos en Exa.tv. Vive la experiencia ExaTV. Hay varios chismecitos. Síguenos en red. Llévanos contigo en exa.tv. Estamos en todas las pantallas. Tenemos nueva web, así que únete al fandom. Vive la nueva experiencia exa.tv completa. Xa. tv Por primera vez en México Hello Vibes El festival urbano más divertido y fresco de la escena musical Junio 4 Velódromo Olímpico Ciudad de México Vibra el ritmo de Jay Cortés Mike Towers Maui Ricky El regreso de Tego Calderón Y más Gana tus accesos En los programas en vivo y en nuestras redes EXA.TV And Hello Vibes Crazy go And I'm a